Vía de Los Caminantes Fabio Jaramillo Gil, un hombre nacido en Aguadas Caldas en diciembre de 1935, en los años 50 unió su voz con un manizaleño llamado Antonio Rojas, constituyendo un dueto inolvidable para la canción criolla y cantinea colombiana, Los Caminantes. Aunque no eran antioqueños, hicieron e interpretaron una canción que siempre será recordada por nuestros campesinos y por todos los que algún día lloraron y bebieron con este tipo de música. Fue la maravilla por qué no te vas. ¿Por qué es que no te vas? Te esperamos aquí si ya no queda nada. Este fue uno de los grandes palazos de la canción cantinera y montañera de aquellos tiempos y por esa razón hoy lo traemos a la memoria. Fabio Jaramillo se apartó del dueto que porque no quería seguir cantando esa música tan fea. Entonces Antonio Rojas conformó una segunda época de Los Caminantes con el músico y cantante Julio Flores. Antonio Rojas fue el compositor de casi todas las canciones que interpretaron en la primera voz y hace muchos años que falleció. Pablo Jaramillo era el guitarrista puntero, la segunda voz y aún vive en la ciudad de Manizales. <música> Otros éxitos de los caminantes fueron sueño de amor, aquellas palabras, idolatría, recordando a mi madre, es inútil, devuelve el, el corazón en esa tumba, perdonarte jamás, a nadie le importa, novia bella, amada, mi madre y mi padre, vivo desesperado, madrecita mía, el campesino, ladrona, bendita madre mía y aquel pasado.